Os presentamos a una de las pioneras del trabajo social, Mary Richmond. Nací el 5 de agosto de 1861 en Belby, Illinois. Cuando solo tenía tres años, su madre murió. La enviaron a vivir con su abuela y sus dos tías implicadas en los movimientos radicales, creciendo en un ambiente de discusión sobre la situación de la mujer y diversos problemas como los raciales y los políticos. En 1878 se graduó en la High School del Este de Baltimore. Cuando en 1907 se fundó la Russell Sage Foundation en Nueva York, se unió a ella en calidad de investigadora. Dos años más tarde, en 1909, asumió la dirección del departamento de caridad de dicha fundación e integró el comité de instrucción de la Escuela de Filantropía. En 1888 comenzó a trabajar en la Sociedad para la Organización de la Caridad, las COS, en Baltimore, Estados Unidos. En 1889 comenzó a ser relevante en el trabajo social, al ingresar como tesorera asistente en la entidad de la caridad. En 1897 señaló la necesidad de crear una escuela para la formación de trabajadores sociales, la que concretó al año siguiente, en 1898, con la creación de la Escuela de Filantropía de Nueva York, en la que se incorporó como docente. En 1917 publico mi libro El diagnóstico social, donde por primera vez hablo de la teoría del trabajo social. En 1922 publico mi libro, El caso social individual, en la Escuela de Trabajo Social de Nueva York. Finalmente, muere a los 67 años de edad. Hace 100 años nos marcaste el camino. Y, y seguimos, seguimos creando, creando trabajo social. social.